Aquellas mujeres guapas y déjame decir una cosa: las mujeres más guapas no son ni las flaquitas, ni las gorditas, ni las chichonas, ni las culonas, ni las de pelo negro, ni las de no no no no. Las mujeres más bonitas son las mujeres son, las mujeres son bailar esa cumbia, esa cumbia que va que dedicada va a, la a las mujeres, mujeres más guapas, más guapas del, del, mundo. del mundo o sea, o sea las mujeres, mujeres solideras así son ¿Sí ¿Sí se, sí se, sí ¿Sí se llama baila, ¿Baila mujer solidera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 siempre abraza! ¡Ay, sabroso ya bajo no, no, no reportamos, vamos a Sánchez. la segunda de que el escenario, vimos a la barra que va de Guadalupe, Padre familias Sánchez, Padre familia, Mila manera. Sánchez, a ¿Cómo Juan, Juan, Juan, Juan, Ya llegó mi Juan, TV. Juan, Juan, Está llevando la noche de nuevo así. ¡Cum, cum, cum, cum, cum! vamos a todos! los a ver, vamos a todos! ¡Ven a ver, vamos a todos! ¡Ven a ver, vamos a vamos a todos! los a ver, vamos ellos a San pilo, vamos, vamos a París la salmónta, el chapato de Vela, la banda de Guamata con confiere. y Y como la vamos, vamos, con de vamos, el vamos, vamos, vamos, vamos, las vamos,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 Sabrás el más poderoso. Ya llegó el famoso Sandrix. Dona la banda Carreritos 2021. ¡Daiko toda la perra vida con bien! ¡Pan, medio metro el medio metro dice Llegó mi famoso Cun cun famoso Ya llegó el famoso Cu -cu -cu El más poderoso Dice se dice, no. no Que lo salude mi viejo, a la Acerita la Sabroso ¿Cómo -cum -dia. -dia. ¿Cómo no Cuando ya de la Guadalupe Todo se usa, Lo no dice ya Los no zorros famosos en Es un bello. Veo la cabella chorre de toro, salir la Dice, a Llegó el borrago yugo gordo, el jefe, manchito grande, o sea, con Refo, el Borrera, CARLOS, ROGELLO, a ¡Vamos a los padres! ¡Qué ¡El de Borrega! ¡El los lobos! ¡No, el macho palomas! ¡El macho ¡Toda la ¡El macho de ¡El <S collectibles> la, llamada, la velga, Liso, el, el El, el, el y hasta el cielo. ¡Esas Saludos a San Diego, California Gumbia. Llegó mi Llegó copa mi de sonido Gumbia. Intensidad Gumbia. Enrique Gumbia. Juárez Llegó la familia Gumbia. Juárez Gumbia. Sabroso Gumbia. Gumbia. Llegó la voz de huevos de Esta noche, sí, sí, sí, sí. sí, sí señor no somos, somos dependientes mucho menos de la Merced pero si una banda más chicona, desaparto sin plan de pizza, Organización el Locos de con los Emma Sicario, Víctor, Yuki, el barrio de Guadalupe, famoso, y sabrosos, la y se Amado se Luis y Que lo saben de y mi vieja al se? se va la cumbia. Cumbia. Malafal sabroso. Con Lucirro a Suri y Princesa Mai. El famoso el, el, el, gordo Que se puro famosa a la verga compa. Y la casa de monstruos bostro. y mi compadre Bato y los, los malditos motorolos, motorolos que unos